Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Tora y aquí estamos en otro capítulo de Final Fantasy Explorers Como pueden ver, eh, le he comprado un, un escudo aquí a, a ese Tora eh, He cambiado las habilidades, he dejado solamente Muslas, Sonic Steel y Blood Blood Weapon, o Blood Weapon Porque las otras son... No, no, no veía yo sentido Entonces vamos a ir a hacer la... no, a cambiar de... Trabajo no, señor Vamos a ver la, la información de la quest que vamos a hacer ahora Que es Help de Shop Girl De Shop Girl eh, tenemos que ir... Uh, mm, mm, bueno Lo de siempre Vamos a hacer una, una nueva misión eh, Vamos a ver qué nos depara La verdad que no recuerdo muy bien Lo que... Cómo, cómo era pero Que hay que derrotar a unas ranitas. Que, está, que me acaba de envenenar el hijo de picha ese. Bueno, y esas ranas solamente están en esta parte de aquí. Así que vamos a derrotar también a este goblin. Ahí está la ranita. Hay que derrotar a unas cuantas, ¿eh? Así que... No, el Chocobo no. Ranas. Eso. Steel. Qué guay. Se ha mutado. Vamos a... Sonic Steel. ¡Oh, nos hemos cargado un chocobo! ¡Ah! ¡Soy transparente! ¡Lol! Ya no. Venga, Moon Slash, Sonic Steel. ¡Toma! Claro que me cargué dos al mismo tiempo. Había que cargarse a estas ranitas Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Perdón que en un principio no dije que había que cargarnos directamente a las ranas Pero bueno, mmm, lo pueden adelantar un poquito Y saben que tenemos que desmatar a las ranitas eh, Vemos que la cuesta está completa Se van a ir mostrando los datos Por supuesto, hablen siempre con la adivina Antes de empezar cualquier eh, eh, trabajo Porque les va a mejorar eh, va a haber un bonus especial. Entonces ahí están todos los objetos que he conseguido. Bien, bien, bien. Y nada, espero que les haya gustado y que les haya servido. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos a mi canal, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.